Ahora tenemos disponible el bono BCB Directo, una alternativa fácil, rápida y segura de inversión. Haz trabajar tu dinero, con un rendimiento de 6,10%, un plazo de 6 meses, 6,70% a un año y 6,95% a un año y medio. Cada bono tiene un valor de 1,000 bolivianos y puedes comprar hasta 200 bonos. Puedes adquirirlo a nivel nacional, en todas las agencias de Banco Unión, Diaconía y en el Banco Central de Bolivia. También por nuestra página web y con el código QR -BCB Bolivia. No pierdas la oportunidad de adquirir tu bono BCB Directo, con grandes beneficios. Invierte, sé uno más de los beneficiarios.